Como muchos ya sabemos, Kuru Krula, qué buena canción por cierto, es una colaboración entre Love Life Sunshine y el juego Monster Strike. Obviamente sacaron la versión de Aquas, Aqua, Aqua, de este Tanto la canción como el videoclip, que estuvo muy bueno. Un envi de, de su madre. Es una locura, tiene una animación de... ¡mua! Para los que estudiamos animación sabemos que es una locura hacer todo esto Y apreciamos el arte Voy a matar a ese perro Así que sí, voy a reaccionar a lo que fue lo de Diver ¿Cómo es? Lovely Diva No, no, no estoy muy seguro de cómo se llama este grupo El de Monster Legends Su versión Obviamente yo ya escuché la canción Porque está muy buena su versión Tanto la de Aqua como la de Lovely Diva No sé cómo era, me olvidé Me siento mal ahora Angeli Diva happy dance, happy dance, gru gru, happy dance. Eso sí, no te descarto hacer una versión en español, así como dice ya has aquí, Dan Dan. Bueno, alguna que otra canción en español, un cover, voy a hacer. No me funen. Me funo yo solo. Calidad del ojete, pero es lo que hay. Entonces, ¡Curu, curu, curu, Toda animación. Happy. <risa> Me gustan las dos versiones. e <risa> ¡Qué oh, okay, bueno! Chinchete irunda kiminibax tabaruto Daiski katsu tabaruto Daiskidayo En vez de decir Daiski dicen daisky da yo Me gusta más esa parte esa, esa versión. O sea, lo estoy planeando lo de hacer el cover. Está, estaría bueno, pero necesito más. Más autoestima. Sí, ya sé, la calidad es una garcha. Pero eso ya lo tengo que decir. No será sé, 60 fotogramas por segundo, pero es lo que conseguí. Si es verdad que me, fue la primera que me apareció, después puede ser. <música> <música> Make me oh me. No no Algo negativo que quiero decir y es que me parece que usaron captura de movimiento acá. Acá sí, no sé por qué. no, no, Los noté muy rígido, o capaz que era por la calidad del video. Puede ser que sea eso realmente. Estoy buscando algo que la verdad es que por más que lo busque no lo encuentro y es raro. Así que lo voy a crear yo mismo. No sé cómo va a quedar pero bueno, vamos a ver. Estoy hablando de una versión en la que en un oído escuches Love Live y en el otro escuches a Angel y Diva. Para que te quede una idea de la diferencia y a la vez algo normal. Así que lo subo después, después. Mm, justo a este video. Bien. Así que nada más. Este, me gustan estas colaboraciones, la verdad. Pero me gustan las colaboraciones que hay dos partes. Una misma canción para ambas. Si bien podemos hacer un mix, dice, eh, bueno, podemos hacer un mix, sí. ¿Quién se anima a hacer un mix? Yo no lo voy a hacer, yo no tengo ganas de hacerlo. Pero sí, se puede usar, se puede hacer bastantes cosas. Pero sí, me gustan... No sé cuántas veces, pero sí. Pero sí. Me gustan cuando hacen una canción en conjunto. Pero me gusta más cuando hacen la misma canción separado, por separado, y con distinta instrumental. Porque es la misma, la misma letra, alguna cosa que otra le agregan. Pero bueno, me gustó bastante. Así que, like por eso. Te lo dejo en Spotify, la versión de Angeli Diva. Eh... <laughs> no sé qué más es se... decir. Kulukul Happy Dance